Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Eh, bueno, hoy quiero tocar un tema un poquito diferente. Y es el tema eh, de la Federación Nacional de Cafeteros. La Federación de, Nacional de Cafeteros pues, agremia todo el sector cafetero del país. Son los encargados de, de manejar la, la, la, las exportaciones de café, de hacer los negocios de café, de, de, de permitir que los cafeteros pues, puedan avanzar en Colombia. No solamente los grandes cafeteros, sino también los pequeños, los medianos cafeteros. De hacer posible que las negociaciones de cafés especiales pues, puedan eh, avanzar muchísimo más rápido pero también eh, son los responsables de que eh, en sí el gremio completo entero junto avance o no avance, de que los cafeteros en Colombia, los, los productores de café pues puedan recibir por, por el grano, por, por su trabajo, eh, una remuneración realmente correcta eh, acorde a los estándares internacionales según los precios de la venta de café a nivel internacional y eso me, parece, me parecería a mí que sería, sería lo más correcto para todos los productores de café. Estos gremios, como la Federación Nacional de Cafeteros, pues, eh, han sido manejadas la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, por las élites corruptas del país. ¿sí? Eh, no han sido manejadas por campesinos, por cafeteros, por personas que se hayan preparado toda su vida pues, precisamente eh, eh, en el tema del café a nivel académico también en el tema del café, para sacar el gremio adelante. En el mes de abril llevarán a cabo otra vez las elecciones en Colombia para elegir el gerente eh, general del Comité Nacional de Cafeteros. Ahí tenemos una responsabilidad. Hoy estamos hablando de un gobierno de cambio, de la paz total, de que Colombia tiene que cambiar, de que hay que acabar con la corrupción y demás. Pero eso no solamente tiene que ocurrir a nivel político y gubernamental, eso también tiene que ocurrir a nivel de... Eh, Movimientos como eh, el sector cafetero en Colombia, que han sido manejados y dominados precisamente por unas élites corruptas, es hora de que entremos ahí también y que podamos ayudar a, a generar un cambio en ese sector sector cafetero hoy requiere un cambio requiere una persona al frente de, de, de, de esa gerencia, una persona que, que realmente conozca el tema del café y que se haya preparado. Yo le voy a presentar al doctor eh, César Augusto Echeverría, una persona que yo no conocí cuando yo tenía 11 años comencé a trabajar en las fincas de café y precisamente comencé a trabajar en la finca de su padre y así conocí a César cuando venía a la finca y cuando nos ayudaba y cuando y cuando venía a ayudarnos a cargar el café, a, a, a hacer las labores del campo también, pero que al mismo tiempo las alternaba con su preparación académica y todo eso. Y hoy ya muchos años después pues, nos encontramos en esta maravillosa tarea de generar un cambio para el país y en su caso él ha ayudado para eh, proponer algunos cambios a través del de sector cafetero. Creo que hoy nosotros los pequeños y medianos cafeteros eh, tenemos la responsabilidad de respaldar una buena candidatura a la gerencia. Eh, César Augusto Echeverri eh, es una persona completamente preparada eh, en el sector cafetero que era un gremio rico, que tenía bancos, que tenía la naviera gran colombiana y que tenía muchísimas instituciones que le pertenecían hoy no tiene nada porque te, teníamos hasta empresa de aviones y todo eso se perdió, todo eso se lo robaron, todo eso se lo llevó la corrupción es hora de que el sector cafetero se haga respetar de que el gremio cafetero se haga respetar de lo que los pequeños y medianos cafeteros se hagan respetar y elijan por fin a un gerente que sea de entre ellos, que haya nacido entre ellos, que se haya untado de campo, pero que también se haya preparado, lógicamente, César Augusto Echeverri se ha preparado para asumir hoy esa, esa gran responsabilidad en nombre de todos y de todas. Eh, los invito a que lo conozcan. Mi nombre es César Augusto Echeverri Castaño, yo soy campesino, cafetero de cuarta generación familiar, aspiro a ser el gerente general de la federación nacional de cafeteros me he preparado toda la vida para asumir este, es, es, esta responsabilidad y este compromiso ingeniero agrónomo agroecólogo especialista en gerencia de empresas agropecuarias magíster en gestión de organizaciones candidato a doctor en ciencias ambientales y mi proyecto de investigación es la creación de la ciencia del café que es la cafeología esto eh, me llevó a ser representante gremial cafetero, vicepresidente del Congreso Nacional de Cafeteros, presidente del Comité Directivo del Comité Nacional de Cafeteros, representante en en, en Colombia, en Londres, por Colombia... A la Organización Internacional del Café y creador de la empresa de investigación, desarrollo e innovación Supra Café Colombia, que ha sido considerada la cuarta pyme más innovadora en Colombia, y creador y director del Parque Tecnológico de Innovación Tecnicafé en el Cauca. Eh, y hoy quiero poner, eh, invitar. A todos ustedes a que me acompañen en este esfuerzo colaborativo, a que nos unamos para el logro de un mejor café y una mejor caficultura para el mundo. A través de mis redes sociales vamos a estar dejando ese contenido durante todos estos días que él va a presentar eh, su nombre para esa candidatura. Y eh, pues vámonos, no, vamos a encargarnos entre todos y todas de que en Colombia sea reconocido, de que los que tienen que eh, elegirlo, eh, pues realmente conozcan quién es él. Él tiene mucho apoyo popular dentro del gremio y yo creo que esto es lo que necesitamos. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y ayúdenme a compartir este video por favor. Síganme en mis redes sociales como Genial Uzuga. Chao, chao.